Estoy seguro de que todos recordáis el desastroso picnic del año pasado cuando resultó que las salchichas estaban todas defectuosas. Yo casi pierdo un ojo. Pero los colines estaban ricos. Sí, muy cierto. Pero este año no podemos dormirnos en los culines por muy turgentes y apetecibles que sean. No convertirás la oficina en un lugar de trabajo hostil. Pero hombre, por Dios, ¿por qué no rocía mi cuerpo con salsa barbacoa y me ata a la hélice de una lancha motora? ¿Sabe alguien de qué está hablando Wally? Bueno, no soy experto en psicópatas, pero yo diría que le aterra el partido de béisbol que todos los años enfrenta a ingeniería y a marketing. Es esa época del año en que los tíos ágiles de marketing nos damos a los ingenieros vuestra lección anual de humildad. ¿De verdad estás orgulloso de haber pasado toda tu juventud tragando cerveza y practicando deporte para poder destacar en las artes pícnicas? Creo que no estoy diciendo ninguna tontería y por tontería quiero decir chorrada sin sentido o parida cuando aseguro que, APSO por supuesto. Eso significa que sí. Mientras vosotros aprendíais a aplastar latas de cerveza con la frente, nosotros, futuros ingenieros, estábamos desarrollando el intelecto Uf, no te sigo, ni yo eh, Es algo sobre la cerveza Olvidadlo Jodeos es a la idea, los marquetasco vamos a sacar brillo al campo con vuestros traseros por décimo año consecutivo No este año, amigo, vivan los caraculeto Cambiemos el nombre del equipo, odio ser una caraculeto ¿Se te ocurre algo mejor? No Ya vale, bien Ahora tenemos que decidir cuál será el menú. Queremos pollo o ternera, dos carnes muy caras que nos dejarían sin dinero para cervezas o nuestra nueva alternativa de bajo coste que, por cierto, nos quitan de las manos y que se llama Zoopra. Me gusta eso último. Buena elección. Bien, ahora, ¿cómo las cocinamos? Pido perdón por mi tardanza, pero se ha producido un incendio en uno de los laboratorios. ¿Podría alguien extinguirme, por favor? ¿Qué os pasa a los de prácticas? Siempre estáis yo, yo, yo. ¿Por qué no trabajas en equipo para variar? Siéntate, Ashok. Tenemos un asunto importante entre manos. ¿Puedes llegarme por la alfombra antes? Sí, pero lo descontaré de tus vacaciones. Estoy en prácticas. ¿Tengo tan pocos días de vacaciones? Supongo que tampoco duele tanto. ¿Podemos terminar ya con esto? Este aroma a carne quemada me está dando hambre. La verdad Un momento. ¿Soy el único al que no le vuelven loco los perritos calientes hechos con carne de cebra vieja? Y no te olvides de esa sedosa, brillante, suculenta y exquisita piel de cebra. Supongo que sí. O El picnic de la empresa. Museo de la empresa. Bern Weffman. Fue el capitán del único equipo de ingeniería que ganó a marketing en béisbol. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Fue el año que se usó un marcador electrónico. Bern lo manipuló. Ganamos por 162 a 159. Y eso a pesar de que ningún ingeniero llegó a tocar la pelota. ¡Hey! Que hay corriente. Uy, estás vivo. Estoy jubilado, no muerto, cretino. Lee el letrero. Bern Webman dejó la empresa en 1982 y ahora trabaja como su propio busto a unos centímetros de esta placa. ¿Por qué te prestas a esto? Me parece que no has leído tu plan de pensiones con detenimiento. Yo cometí el mismo error a tu edad. Ahora me pagan dos dólares la hora y doy gracias. Adiós. Háblanos del día en que ganaste a Marketing. Dale al botón. No importa, ya lo hago yo. La historia de Mary Weffman. Todo comenzó como un partido más de béisbol entre marketing e ingeniería. Desde los primeros minutos, como solía ser habitual, ya resultaba evidente que el equipo de marketing iba a darles una paliza a los de ingeniería que los iba a dejar locos. Pero es en momentos así cuando a veces surge un héroe. Per Wefman era ese héroe. ¿Aún se me pone la carne de gallina cuando veo esto? Per manipuló el marcador electrónico para poder controlarlo a distancia. Per era una sabandija sin escrúpulos. Un tío descoordinado y tramposo. En una palabra, era un héroe. ¿Luego no tuviste remordimientos? ¿Sabes esas veces en que sientes que tienes algo de dignidad? Sí. Lo superarás. Me parece que no. Más te vale. Sé que todos teméis que los de marketing nos vuelvan a humillar en el partido de béisbol, pero recordad, tenéis un arma secreta. ¿Y cuáles? Me tenéis a mí como entrenador. Comenzaremos con unas cuantas jugadas. ¡Bola uno! ¿Pero qué hace? Creo que va a hacer un hombre. ¡Allá voy! Me parece que necesitamos otro entrenador, alguien que no sea un Wally total. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Ahora usamos tu nombre como palabra peyorativa. ¿Ah, sí? Sí, ya sabes, cómo es un Wally total o que te den por el Wally, ese tipo de cosas. Mm, es pegadizo. Creo que conozco al entrenador perfecto para nosotros. Bueno, ¿qué te parece, mister? Creo que este trabajo está hecho para mí. Escuchad, comenzaremos por lo básico. Dar a la pelota es una de las cosas más difíciles del béisbol. Pero conseguir que te den un pelotazo es mucho más sencillo. Ahora vamos a aprender a colocarnos justo en el camino de la pelota. ¡Ay! Bien. La próxima vez, lánzate a por el pitcher e intenta pegarle. Resultará más convincente. Pero este es un partido amistoso. Según las reglas, no se llega a primera base porque te dé un pelotazo el pitcher. Bueno, esperemos que el otro equipo no sepa eso. Oh. Hielo. Tenéis que manteneros hidratados. y contenéis, quiero decir, tengo... He evaluado vuestras habilidades y ya os he asignado los puestos. Wally, tú estarás en segunda base. No sé cómo jugar en segunda base. Es fácil, solo tienes que vestirte de blanco y tumbarte en el suelo durante un rato. Eso lo puedo hacer. Asok, ah, oye, no tengo muy claro si eres diestro o zurdo. Tírame la pelota con la mano derecha. Ahora con la izquierda. Ni una cosa ni la otra Tú estarás en primera base Pues mi habilidad para coger pelotas al vuelo tampoco es algo de lo que pueda presumir Bueno, tú quédate ahí con los brazos un poco separados del cuerpo Con suerte, puede que te cuelen la pelota en una mano Muy bien Alice, andamos un poco cortos de jugadores, así que tú serás catcher y central al mismo tiempo Las mujeres siempre tenemos que trabajar el doble Jefe pelos de punta, tú estarás en la última base ¡Ay! Dilbert, tú serás el pitcher Vale, un buen pitcher siempre gana a un buen bateador aunque me doy cuenta de que eso no tiene sentido, a no ser que se defina bueno en ambos casos. Y aún así, es solo una cuestión de probabilidades, no hay nada seguro. La verdad es que no sé por qué he dicho eso. ¿Un pitcher pésimo también gana a un buen bateador? Creo que no. ¿Ah? Ah, Dilbert, nuestro pitcher estrella. ¿Te había dicho que tu futuro depende de que ganemos el partido de béisbol contra los de marketing? ¿Por qué me siga de esa forma? Soy un jugador más. Eres el pitcher, un buen pitcher siempre. Siempre gana un buen bateador, tú mismo lo dijiste. Es solo una teoría, algo que dice la gente. Bueno, no lo dirían si no fuera verdad. Claro que sí, usted nos miente todos los días. Ah, eso no es mentir, es ser jefe. <risa> Los estudios demuestran que hay una gran diferencia. ¿Qué estudios? Ya sabes, estudios. Muchos estudios. Ahora actúa como jefe, ¿verdad? ¿Lo ves? y lo entiende. Esto es asqueroso. ¿No podéis fingir al menos que no miráis? Eso sería como contener un estornudo. No saldría una hernia. Debe de ser nueva en ingeniería. Es imposible. No hay mujeres atractivas en ingeniería. ¿Cómo que No y yo qué ya no puedo apreciar tu belleza física Alice queda ensombrecida por tu tu tu tu competencia profesional ah gracias supongo hola soy de marketing espero que no os importe que me tome el café en la sala de descanso de ingeniería no, no de importa verdad, que que de les me importa que tengas más arriba tu buen pincher siempre gana a mí me importa ese café se apuntará en la cuenta de marketing me llamo Julieta y tú yo qué cómo te llamas ah, soy Dilbert y este es lo he olvidado. Y este es... No importa. Yo estoy bien. ¿Y tú? Yo molesta. Vaya, un nombre poco usual para una mujer poco usual. No me llamo así. Pero gracias. Ahora no sé qué pensar. Bueno, supongo que nos veremos en el picnic. Uh. Uh. Supongo que sí. Encantada de conocerte. Dilber. Olvídala, Dilber, jamás funcionará. ¿Por qué dices Dilber? Estaba coqueteando conmigo. Dices que no funcionará porque es de marketing. Eso es solo la mitad. Te va a ver jugar al béisbol. Es verdad. Y no solo comprobará tu escasa coordinación, además te verá las piernas. ¡Oh, qué horror! Me encantaría quedarme, pero me voy al barrio Frankfurt. Tengo que comprar las salchichas para el picnic. ¿Hay un barrio Frankfurt? Salchichas deluxe, solo usamos despojos de primera Demasiado buenas Salchichas y más, es carne si decimos que es carne uh, Y muy cara. Cadáveres y salchichas baratas Esto ya se acerca más ey, Angie. Solo los pringados compran de esas Yo no quiero ser un princao. Los mejores precios y la mejor selección de toda la zona ¿Y cómo sé que son buenas? ¿Me prestas un boli? Si no fueran buenas... ¿Haría esto? ¿Estás seguro de que esto es lo que llevan ahora los deportistas? Dijiste que no querías enseñar las piernas, solo intento ayudarte. Es importante, porque esta será la primera vez que Julieta me vea fuera de la oficina. Me parece que tienes un problema de zona de competencia. ¿Un qué? Las mujeres solo se sienten atraídas por hombres que sobresalen en lo que sea que hagan. Es cosa de la evolución. En tu caso es la ingeniería. Si te ve fuera de tu elemento parecerás un pato mareado pidiendo a gritos que alguien ponga fin a su agonía. Jo, ojalá fuéramos a crear un código fuente. Por lo menos estás estupendo, gracias a mí. ¿Pero estás seguro de que esto es lo que todo el mundo lleva? Las tiendas no venden otra cosa. Picnic de Empresa Puede que hasta sea divertido. Yo desde luego pienso pasarlo en grande. Es cosa mía, la gente se me queda mirando. Llevas zapatillas nuevas, ¿no? Sí. Bueno, pues será eso. Sí, se lo digo yo. Hey, chicos, ¿listos para el gran partido? Wally tiene algo que decirte. Espera, tengo que capturar este momento. Es un deber, no. Un privilegio, no. Bueno, es un gran placer informarte de que llevas ropa de mujer. ¿Qué? Las mallas, tío, los calentadores. Todo eso es... <risa> <mujer>. <risa> Deberíamos llamarte, Tiliberta, Puedo sacar otra por si las moscas... Pero tú dijiste que esto era lo que llevaba todo el mundo. Me refería a todo el mundo, que es mujer. Quizás se me olvidó esa parte. ¡Ah! ¿Qué hago yo ahora? ¿No puedo salir al campo vestido así? Tranquilo, llevo unos pantalones de sobra en la cesta. Póntelos encima de las mallas. Jamás podré correr con esto. Sí, solo tienes que apretar el cinturón y atarte las perneras. Todo irá bien. <risa> Hola, Julieta. ¿Te acuerdas de mí? Compartimos una cucharilla de café. La he traído por si la volvías a necesitar. Um, gracias. Qué detalle tan bonito. Más bien raro, guapa. Muy raro. No es tu tipo, Shakespeare. Largo de aquí. No hay ninguna ley que prohíba a los ingenieros quedar con mujeres de marketing. Es mucho más complicado que todo eso, Silver. Yo soy una marquetasco y tú un caraculeto. Nuestros grupos de trabajo nunca lo entenderían. Nosotros podemos superar todo eso. Julieta, tú juegas en la 2B. ¿2B? Significa segunda base. Aléjate de ella, estás avisado. Juego en la 2B. Si consigues llegar hasta allí, podremos hablar. ¿A segunda base? Ningún ingeniero ha llegado jamás tan lejos. El béisbol está fuera de mi zona de competencia. Tienes que hacerlo, por nosotros. Por nosotros... Lo conseguiré. ¡Julieta! Tengo que irme. 2B... O no, 2B. Esa es la cuestión. No he tenido tiempo de comprar los panecillos, pero creo que encontraréis esto igual de delicioso. ¡Venga, venga, venga! ¡Tengo mucha hambre! los chicos, que hay para todos. ¡Aquí, aquí! Te veré en segunda base. Contaré los minutos. Ya está bien, asqueroso caraculeto, En ¡Guardia! Habría quedado también. Lo has intentado. ¡Diver! Y que eso te sirva de lección, caraculeto. Jamás intente salir con una marquetasco. La clave del juego es desmoralizarlos desde el principio. Ya voy yo, es mía. No están tan desmoralizados como esperaba. Dilbert. Tú bateas primero. Según mis investigaciones, el primero en batear debería ser el jugador con más probabilidades de llegar a base. Exacto.